Gracias por dedicar un día más, un ratito, a ver un vídeo de mi canal de YouTube, en esta ocasión centrado en el tema de las ventas, que como tú sabes, es uno de los temas que más me apasionan. Prometo no defraudarte, este va a ser un gran vídeo que te va a descubrir secretos que no conocías y que te van a permitir con tu argumentación ser más convincente, más persuasivo y cuando haces esas dos cosas vinculadas con el mundo de las ventas lo que consigues es vender más, entonces hoy te voy a enseñar a ti a vender más. Para eso te voy a descubrir un secreto que no mucha gente conoce de cómo mejorar la argumentación cuando estás describiendo tu producto, cuando estás describiendo tu servicio, para que con esa nueva forma de argumentar seas más persuasivo, el cliente cuando te escuche sea más tendente a comprarte. Por lo tanto, presta mucha atención porque estos minutos van a cambiar tu forma de explicar muchos de tus productos o servicios. En esta ocasión el truco se conoce como la personalización de los objetos. ¿Personalizar qué es? ¿Qué es eso de personalizar en las ventas? Es atribuir características propias de las personas a elementos que no tienen esas características. Y cuando tú personalizas, lo que estás consiguiendo es que las personas noten más emociones vinculadas con ese producto, con ese servicio o con una parte del mismo y cuando se vinculan a nivel emocional... Tienes que saber que la gente compra por emociones y no tanto desde un punto de vista racional. Solo una pequeñísima parte de tus compras son racionales. La inmensa mayoría tienen un componente emocional muy, muy, muy potente y con eso vamos a trabajar. Voy a explicarte qué es esto de la personalización de los objetos con ejemplos muy concretos, algunos de los cuales los he vivido en primera persona. Y no es muy fácil detectarlos porque se cuelan en la conversación de una manera bastante natural. Vamos a verlo con ejemplos. El primero de ellos me pasó hace unos cuatro años cuando llevé el coche al taller simplemente para un cambio de aceite y rutinario... Y después de hacer el cambio de aceite, pues el mecánico me dice la frase de el coche está sufriendo mucho con las rótulas desgastadas. Parece que las rótulas, que yo todavía no sé muy bien lo que es, pues estaban un poco desgastadas. No sé si eso es bueno o malo para el coche, pero que el mecánico me dijera que el coche estaba sufriendo me hizo... ...meterme en esa piel hipotética que tiene el coche... ...meterme en sus sentimientos... ...y al utilizar este término de una manera inconsciente... ...mi mente elaboró la idea de que era necesario quitar ese sufrimiento terrible del coche y para ello lo que tenía que hacer es cambiar esas rótulas desgastadas vale como digo no sé realmente si esto era necesario o no era necesario imprescindible o no era imprescindible pero el hecho de que el mecánico utilizase ese término de que estaba sufriendo mi querido coche me hizo tomar la decisión por supuesto de eliminar el sufrimiento de mi querido coche cambiando esas piezas determinadas esas rótulas del coche vamos a ver otro ejemplo cuando te dicen, esos zapatos permiten que el pie respire. Probablemente lo hayas escuchado, incluso hay marcas de zapatos que asocian la palabra respirar con el propio zapato. A ver, respirar, ¿qué pie respira? ¿Vale? Respirar es una un comportamiento humano de las personas, pero los pies como tal no respiran, pueden hacer otras cosas, pueden sudar, pueden oler, pueden hacer mil cosas, pero no respiran. ¿Por qué se mete la palabra respirar? Pues porque si tú te compras un zapato que no respire, que te dicen que ese, ese zapato no respira o ese zapato no permite que tu pie respire... Estarías condenando a tu pie a una terrible asfixia y tu pie es una parte muy querida de tu cuerpo, tú no lo quieres asfixiar, no quieres que se muera, no quieres que, te, que se te gangrene y por eso decides dejarte llevar por ese marketing muy potente y muy sabio que te invita a comprar sus marcas de zapatos porque hacen que tu pie, ojo, Respire, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un nuevo ejemplo de personalización de algo que no es una persona, que son tus pies o que son tus zapatos, y eso conlleva a facilitar la venta. Vamos a ver un nuevo ejemplo cuando te hablan de crema facial para la piel estresada. Probablemente lo hayas escuchado alguna vez, ¿verdad? Tienes la piel estresada, usa esta crema que te va a venir muy bien. Y yo te pregunto, ¿es piel estresada? piel que nota estrés a ver la piel puede estar más seca más hidratada más pero estresada est el estrés es una sensación humana que se atribuye a la piel, concretamente, si te das cuenta, a la piel del rostro normalmente, ¿vale? Probablemente, como no hay muchas cremas para la piel de las rodillas o para la piel del culo, jamás escuches hablar que la piel de las rodillas o la piel del culo se estresa, pero tu piel de la cara, como sí que tiene cremas asociadas, pues vamos a inventarnos que la piel tiene una característica humana, que la piel se estresa, entonces vamos a desestresarla con nuestra crema, ¿vale? El tema es que usan la personalización de una parte del cuerpo, en este caso la piel, una parte concreta de la piel, para que tengas esa sensación de que necesitas desestresar a tu piel con ese producto que te están vendiendo. Vamos a ver un ejemplo nuevo, champú para cabellos castigados. A ver, castigado es algo que pues, si tú haces algo mal, o te, te ha transportado mal, pues, te castigan castigados, tú no quieres que tu pelo esté castigado y por lo tanto utilizas ese champú que le levanta el castigo a tu pelo. Y el último ejemplo que vamos a ver es, es un vino con mucha personalidad. Yo pregunto, ¿personalidad? ¿Mucha personalidad un vino? Evidentemente, atribuir esta característica que tenemos las personas a algo como pueda ser un vino es un ejemplo perfecto de la personalización de objetos que no tienen esas características ¿vale? ¿por qué yo atribuyo esta característica concreta de un vino con mucha personalidad? pues simplemente porque cuando lo hago me ayuda a lanzar hacia quien me escucha una idea determinada que le hace sentir eh, notar emociones sensaciones diferentes a las que le da un producto líquido que tiene un sabor determinado ¿vale? ya no es solo un producto líquido con un sabor determinado sino que además es algo que tiene personalidad Vale, entonces quédate con esta idea de personalizar tu argumentación para ser más convincente más persuasivo piensa un ratito en qué elementos puedes meter dentro de tu argumentación para personalizar esos objetos o esas eh, esos elementos vinculados con tu producto o servicio y seguro que con ello convences mejor